Hola Fiferos, yo soy Cerecero y vamos a ver cómo pegarle de fuera del área en diagonal, este tiro es increíble, hay que perfilar al jugador en diagonal al contrario de la portería, o sea que vaya caminando sin ver a la portería, cargamos el tiro y ubicamos el stick hacia la portería, eso va a crear un tiro cruzado, es un bombazo impresionante, le vamos a dar de 3.5 a 4 barras de fuerza para que amarre el tiro Fiferos. Vean nada más los golazos que podemos crear. Practiquen el tiro cruzado por fuera del área y diviértanse. Yo soy Cereceru, y recuerden los fiferos, metiendo un bombazo en diagonal, FIFA la vida.